En el mercado inmobiliario, la plusvalía es el incremento del valor de una propiedad con el tiempo. Este es el resultado de la inflación, la urbanización de una zona rural o el desarrollo en general. Una de las ventajas de optar por el sector inmobiliario es la gran estabilidad. Este es, por lo general, uno de los pocos sectores que no se ven afectados por la economía. En este sentido, la plusvalía está determinada en menor o mayor medida por varios factores. En primer lugar, se encuentran las tasas de interés. Si las tasas de interés son bajas, entonces será más fácil para las personas adquirir un inmueble. Como consecuencia, el valor de las viviendas seguirá en aumento. En segundo lugar, se encuentra la ubicación del inmueble, pues este influirá directamente en su valor. Ten en mente que el atractivo de una zona o distrito se ve afectado por el desarrollo urbano, las comodidades y beneficios que esta área puede ofrecer a las personas. Por último, es necesario mencionar que las características propias de la vivienda en su valor. Ahora que conoces qué es la plusvalía inmobiliaria, ¿estás listo para adquirir tu propiedad con nosotros? Ven y conoce nuestra propuesta.